¿Saben el significado de la palabra tiza? Tiza es una arcilla blanca, arenosa y blanda que, en forma de barrita, sirve para escribir en un pizarrón. Y también es utilizada para limpiar los metales. También es utilizada para frotar la punta de un taco de billar y que éste no resbale al golpear las bolas generalmente se encuentra como un cubo. La palabra tiza viene del náhuatl tizac, que significa tierra blanca. La creta, piedra de donde viene la tiza, fue usado en el México Nuevo Hispano en la construcción, como en pastes, mortero, cemento y aplanados. Pero la barrita que usamos en los pizarrones para dibujar, en México la conocemos como gis. En el Alto Egipto existe una isla llamada Gipso donde abundaba un material que utilizaban mucho para su construcción, los griegos conocían esto y lo llamaron Gipso, después los romanos tomaron la palabra y en latín se dijo Gipsum, de la corrupción de esta voz tuvo origen en el castellano dos palabras, yeso y gis, esta última no tuvo mucha suerte en el castellano ya que dejó de usarse para nombrar este material Pero Gis sobrevivió en Catala como gish, en gallego y australiano como Cis y en portugués como his. Por su parte, la voz Tiza o Tizate se encuentran en nombres como Tizapán o Tizayuca que hacen referencia a lugares de Tierra Blanca De alguna forma, no se sabe cómo estas dos palabras cruzaron los mares de un lugar a otro en la época de la conquista española, haciendo que el término gis se usara en México y el término tiza se usara en España. Los pueblos y naciones que tienen un pasado común saben que el mestizaje va más allá de la mezcla de personas. Va hasta costumbres, arte o el habla. Esta paradoja lingüística demuestra que las lenguas son un ente vivo, gracias a su capacidad de adaptación. Si te gustó este video, no, no se te olvide darle like y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Radio San Panchito. Ahora que ya sabes el significado de la palabra tiza, úsala bien. Thank you